Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. ¿Cómo están? Quiero comenzar, ¿se acuerdan de mi arreglo hermoso de la semana pasada? De uno de los tantos en vivos, mis tulipanes bailarines que tengo aquí. Y no lo he desbaratado porque les quiero enseñar dos cosas. La primera es, pues ya ven, yo siempre les digo, el agua donde yo vivo... No se le ha cambiado, no, no hice nada, lo hice, me lo llevé a mi casa, lo puse en el comedor y lo he disfrutado. Pero ojo, quiero mostrarles por qué siempre les digo que hay que rellenar. ¿Qué tal si nos vamos a esta cámara para enfocar de cerca? Aquí la marca que se produce por las sales o por el cloro, como no rellené, pues se va marcando a medida que se va evaporando el agua y que las flores van consumiendo agua. Entonces, por eso yo siempre sugiero, si el agua no se está percudiendo, si el agua sigue transparente, tú solamente necesitas rellenar tus floreros para que no se note esta marca. Si yo le hubiera puesto agua todos los días, esto no hubiera sucedido. Pero bueno, lo traigo hoy porque al ratito le voy a colocar unas flores. Eh, el primer arreglo que quiero hacer es este florero, que es el mismo florero que hace ratito les enseñé la marquita de agua, que ya le cambié el agua, le agregué un sobrecito de vitaminas, dejé los mismos willows de la semana pasada, y ahora lo voy a decorar con alcatraces. Y es que está buenísimo porque... La semana pasada que hice el de los tulipanes, me preguntaban si se podía sustituir por alguna otra flor. Y bueno, aquí les comparto un poquito de lo que vivimos la semana pasada. Los tulipanes por sí solos son una obra de arte. Alguien pregunta que con qué los pueden sustituir. No, no, no, es un arreglo de tulipanes insustituible.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 Y bueno, pues hago la aclaración, ninguna flor puede sustituir un tulipán, porque hasta el día de hoy no conozco ninguna flor que tenga ese comportamiento y que genere una baila, un baile tan increíble como lo hacen los tulipanes. Sin embargo, el concepto de este florero con los willows, pues sí se puede usar con otro tipo de flores. Y ayer que fui a comprar la flor para el en vivo de hoy y que me encuentro con estos alcatraces hermosos, dije... Ay, ¿qué tal si les cambio la flor a mi, a mi florero? Para que vean qué lindo se va a ver también con alcatraces. Y además que es una flor que ustedes siempre quieren que yo esté usando en mis arreglos. Y les voy a decir pues algunas cositas. Casi no los uso porque en mi opinión, en, en mi estilo, como que un arreglo de alcatraces es esto, un jarrón con alcatraces. Siento que es una flor que debe de lucir espectacularmente por la trompetita, su forma, su tallo tan delicado que no hay mucho que podemos hacer con ellos. Y sé que a ustedes les encantan y les gustaría que yo les diera más opciones, pero yo no tengo muchas opciones. Ya tenemos videos aquí de Alcatrazes en mi canal de YouTube y pues hoy les quiero enseñar nada más para quienes no han visto esos videos qué tan lindos. Se van a ver en este florero que nada más tiene unos tallos de curly willow para ayudarme a darle soporte a las flores. Miren, este se me rompió. No lo voy a colocar. Y para usarlos voy a usar tijera. Esta tijera es una tijera especial para flores que la vende Smithers Oasis o la marca Oasis. Y como tienen el, to el tallo tan poroso y delicado, me permite tener un corte más exacto con esta tijera. Sí, a medida que vayan haciéndose de distintas herramientas, pues van a tener eh, navaja, podadora para tallos gruesos, tijera para tallos delicados y van a ir usando las diferentes. Entonces, pues voy a cortar en diagonal para que puedan tomar mejor el agua y los voy a ir colocando ahorita todo, dándole vueltas a mi base. No estoy midiendo de qué tamaño voy a cortar el tallo porque de hecho ninguno de los tallos va a llegar hasta el fondo. Pero sí les estoy cortando porque siempre que hacemos un arreglo floral hay que cortar... El tallo, aunque sea 2-3 centímetros. Y luego como... Te, volteo a ver hacia arriba para ver en dónde quiero que queden las flores. Más o menos, si se me baja no importa. Eventualmente cuando le ponga más tallos se van a detener todos parejitos. Los puedo subir. Y así vas girando, vas colocando entre tus willows, los willows ayudan a darnos armazón, a darle estructura al florero, a darle movimiento. Bueno, y no, no tiene cinta adhesiva ni nada por el estilo, los puros willows nos permiten que se vayan sosteniendo los tallos de las flores. Te preguntan, ¿cuánta, ¿cuánta agua hay que ponerle al florero? Y si necesitan un alimento especial, los alcatrazes. Ah, pues no, yo les puse el, yo les puse un sobrecito de vitamina de Floralife. Que yo sepa, no es un, un alimento distinto. Y bueno, a mí los floreros transparentes me encanta que tengan agua hasta arriba. ¿Por qué? Porque siento que le da un brillo al agua, lo hace que sea más cristalino y luego se empiezan a formar burbujas. De hecho, ya que lo coloque donde va a ir, lo voy a llenar hasta mero arriba. Algunos tallos llegan a, a podrirse con mucha agua, pero en realidad no, no es lo normal. La mayoría de los tallos... Si tu florero está lleno de agua, no les pasa nada. Y la presentación es más limpia, más elegante, más bonita. Y ahora sí vas viendo en dónde llevas. Sí. Miren cómo le salen hojitas. Y eso, pues, estos huilos ya tienen, que ¿Un mes? Más de un mes, creo. Entonces, duran muchísimo y les van saliendo hojitas, les van saliendo raíz. ¿Cuál es el cuidado? Yo nunca los vuelvo a recortar, porque si no les cortas la raíz, pero sí les voy poniendo, este, pues cambiándoles el florero, nada más cambiándoles el agua, cada que los pongo en un arreglo diferente. Y ya casi para terminar, pues los voy a usar todos, no estaba segura si iba a usar, eh, son 20, aunque uno se me quebró, entonces ya nada más van a ser 19. Este lo voy a quitar porque no se atoró y no se está colocando en ningún espacio. Y por último, para darle eh, juego, movimiento, le voy a agregar un poco de cebollín. Esto para despeinarlo y darle un toque distinto. A, la, a nuestros clientes les encanta que le demos un toque tantito diferente a nuestros arreglos de flores. ¿Se fijan que voy haciendo con el cebollín? Ya lo corté previamente. Eh, voy agarrando bonchecitos y lo voy colocando en mi florero. Uf. Ay. Hay que tener cuidado con el cebollín porque cuando lo colocamos, cuando lo agarramos, porque corta. Corta como si, como te cortas con el papel. O sea, si no tienes cuidado y pasas tus dedos sobre él, te puedes llegar a cortar. Y de esas cortaditas terribles que duelen por mucho tiempo, que son tan finitas y que sangran. ¿Qué tal? No, ¿Se ve pues, en la cámara? ¿Se aprecia? Se ve divino. ¿Se ve? ¿Se siente? hicimos dos arreglos florales. Uno de rosas y otro de alcatraces. Este en vivo estuvo padrísimo. Recuerden que juntos estamos alegrando el mundo una flor a la vez. Gracias.